Es imposible vivir en España Iba a empezar mis estudios en Barcelona Estaba muy feliz, pero así comenzó mi pesadilla ¿10 euros por una habitación? Oh. Hola, ¿la habitación está disponible? Sí. ¿Puedo ir a visitar el piso hoy? Sí, se tiene que pagar 10 euros para la visita ¿Perdone? ¿10 euros solo para visitar un piso? Oh. Hola Buenas ¿Perdone? La habitación era más grande en las fotos Y había una ventana No, es esta la habitación Y son 500 euros al mes Sí Qué caratura. ¿Son estafadores o qué? No tiene más fotos Hola, ¿está disponible? Ah, sí Ah, genial Hasta luego Hola